Esto es En Serio y ella es Naki Soto. Él, Luis Carlos Díaz. Hoy nos acompaña Mariana Romero. Mariana es parte del Centro por los Defensores y la Justicia y como abogada defensora de derechos humanos nos va a dar insumos para entender qué hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es decir, Michelle Bachelet, que estuvo de visita. Pues sí, muchas gracias Luis Naki por la invitación. Eh... Que la alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya venido a Venezuela es un logro muy importante de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas que han alzado su voz durante varios años para que ella finalmente pudiera venir a Venezuela y constatar la situación. Hay que comprender que su mandato no es un mandato político, no es Michelle Bachelet que vino a Venezuela como ex funcionaria, ex expresidenta, sino Michelle Bachelet que vino como la representante del de principal órgano de protección a derechos humanos de Naciones Unidas que es la oficina del alto comisionado el cual tiene un mandato muy claro de la asamblea general y del consejo de derechos humanos que es la protección y promoción de los derechos humanos mediante la promoción de asistencia técnica para que los estados cumplan sus obligaciones de respeto y garantía y apoyar a las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación. ¿Y por qué en este caso el relato oficial del chavismo gobernante ha sido insistir una y otra vez en que ellos la invitaron, en que están respondiendo a su invitación? Sí, Nicolás Maduro pretende instrumentalizar su visita Tratando de imponer una matriz de opinión, alegando que son un gobierno progresista, respetuoso de los derechos humanos, incluso en la reunión que tuvo la alta comisionada con eh, la representación ilegítima de la Asamblea Nacional Constituyente, le hablaban de todas las leyes que se han aprobado en materia de derechos humanos, lo cual... No conozco ninguna hasta el día de hoy, todo lo contrario, las que conozco son cada vez más restrictivas Increíble. y lo que buscan es eso, pues tratar de instrumentalizar a su favor cuando saben que todos los ojos del mundo están sobre Venezuela y las graves violaciones que están ocurriendo, pero la realidad es muy sencilla, si nos vamos al 26, al 27 de septiembre de 2018, el propio Consejo de Derechos Humanos, conformado por 47 países, emitió la resolución 39.1, la cual en sus últimos dos puntos dice que, primero, el Estado de Venezuela está obligado a cooperar con las distintas instancias de derechos humanos, incluyendo el alto comisionado, y los mandatos o procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, dígase relatores, expertos independientes. Y el último punto, además, le da un mandato a la alta comisionada de vigilar cuál es la situación de derechos humanos en Venezuela y presentar tres informes. El primero se presentó en el mes de marzo, el 20 de marzo, un informe oral donde ya ella da cuenta de las graves violaciones que están ocurriendo Así y, es. y eh, se espera que para el 5 de julio presente el informe escrito y luego en la sesión de septiembre presente otro informe oral en relación al seguimiento. Entonces ese es el mandato, su, vi su visita obedece a esa situación, a las exigencias de la sociedad civil, de las víctimas y del propio consejo que le dice que ella tiene que venir y constatar la situación para luego presentar ese informe que eh, en el caso del informe escrito estará eh, precedido por un diálogo interactivo donde los miembros del consejo y sociedad civil podrán opinar también de cuál es la, la postura que presentará. Y algo muy importante, porque su visita no, no va a afectar negativamente o no debería afectar negativamente el informe, ese informe ya está prácticamente escrito, sí. porque ella tiene una oficina que la acompaña y tiene un equipo que está trabajando desde, eh, la situación de Venezuela desde el año 2017 han salido dos informes bajo el mandato anterior del el alto comisionado Said Alrat a Hussein y eh, ya ahí se ha dado cuenta de cuál era la situación incluso se habla de posibles crímenes de lesa humanidad y pues eh, el trabajo se ha continuado la oficina vino en el mes de marzo también y ya alertaban sobre cuál era la situación y las violaciones que habían y se le se seguirá dando continuidad. Ella misma comentaba que ese informe ya está escrito sí. y lo que ella podría agregar es lo que ella haya escuchado ahora de propia voz tanto de víctimas como de las organizaciones. Hola Mariana, hay gente que espera que Michelle Bachelet o la ONU o quien sea, haga algo? Ese hacer algo implica oye, dar justicia, que alguien pague, que haya alguna responsabilidad, que haya algún cambio entre esos agresores que están todavía en el poder. ¿Qué tanto puede hacer Michelle Bachelet desde allí? Si esa es la pregunta que mucha gente se hace, eh, hay muchos cuestionamientos también por las limitaciones que pueden tener estos órganos. Eh, como les decía, no es un órgano ni político Ni tampoco es un órgano judicial okay. Es un órgano técnico Que tiene capacidad de prestar Cooperación técnica, ayuda a promover Leyes, políticas públicas Con enfoque de derechos humanos A investigar y poder establecer Cuáles son los hechos para dar con los responsables Y proponer las vías necesarias Para alcanzar verdad y justicia eh, La alta comisionada No tiene un poder, poder coercitivo Ella no puede obligar, per se a que el Estado o las autoridades cumplan, ella va a emitir recomendaciones, dictámenes que eh, las autoridades deberían en principio de, eh, como ellos mismos se suscribieron a estas obligaciones, porque si nos vamos a que Maduro podría alegar que por el principio de soberanía no están obligados a cumplir con lo que un tercero les imponga, sí. pues la respuesta es muy sencilla, en el mismo ejercicio de la soberanía el Estado se obligó a cumplir con todos esos instrumentos de protección a derechos humanos y por lo tanto debería dar respuesta a esa situación. Sí pueden haber avances, de hecho los, los están habiendo, el hecho de que posiblemente eh, se a lograr tener una oficina del alto comisionado en Venezuela es un avance ya que dos personas de su equipo puedan permanecer en el país a dar cuenta en el sitio de qué es lo que está sucediendo de trabajar de la mano tanto con las víctimas con las organizaciones como con aquellos actores que tienen el poder para poder hacer un cambio es un gran avance. Además le espera, esperaríamos también que sean pronunciamientos contundentes sin parcialidades con una voz que no sea tenue sino firme y eh, pues que además se avance no solo en la creación de una oficina porque al final las oficinas en terreno obedecen a mandatos específicos que probablemente tengan que implicar concesiones con las autoridades que deben dar la anuencia para que ellos permanezcan acá y no lo saquen del país pero podría también avanzarse en solicitar la creación de una comisión de investigación que ésta solo puede ser eh, creada por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el propio Consejo de Derechos Humanos. Claro. Y así avanzar en investigaciones sólidas sin el temor de que en cualquier momento puedan sacar a estas personas del país. Un gobierno con, con el rango de cinismo que ha acumulado el chavismo... ¿cuáles cuál serían las reacciones primeras a un informe con el nivel de contundencia que se espera? Es decir, aquí ya hay un registro sobre sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los venezolanos. La alta comisionada se marcha además con el relato de varias víctimas y de varios defensores de derechos humanos que ponen en auto que, que le dibujan un mapa mucho más certero de lo que ya pudo haber adelantado su oficina. Ahí. ¿Cuál es la expectativa? Ya tenemos una expectativa sobre el trabajo de ella. ¿Cuál es la expectativa sobre la reacción de un gobierno como este? Bueno, eh, en principio ya que haya dado el paso de permitir que viniese, da cuenta de que necesitan ayuda. Aunque no lo admitan, claro. pues ya también están habiendo labores humanitarias con Cruz Roja, otros organismos de Naciones Unidas como Ocha, eh, está un coordinador residente de Naciones Unidas acá, Ahora permite que eh, venga la alta comisionada, además eh, entendemos que iba a estar dispuesto también a que pudieran venir otros procedimientos especiales a constatar la situación en un periodo de dos años y eh, el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno legítimo de Nicolás Maduro no está en una posición ahora muy cómoda, necesitan poder hacer algo porque tienen los ojos del mundo encima. Tienen no solo el proceso del de, eh, principal órgano de Naciones Unidas de Derechos Humanos eh, observando y emitiendo recomendaciones, tienen también a la Comisión Interamericana haciéndolo, tienen también a la Corte Penal Internacional haciéndolo. Y ahí es un punto muy importante porque ya no sería solo responsabilidad del Estado, sino de individuos. Ajá. Y lo que la alta comisionada pueda decir en este informe uh -huh. va a ser insumo principal para lo que se está presentando ante la Fiscalía para ver si se avanza o no en la apertura de una investigación. Pues eso sí es un punto importantísimo no? del que poco se habla. Ahora, eh, este, en este juego que es un poco político y de, y de presiones y estas cosas, cuando la gente siente que es como que el gobierno esté controlando a Bachelet, ¿Cómo lo entiende una Defensora de Derechos Humanos? Es más bien como una suerte de concesión política para poder entrar, para poder hacer su trabajo. ¿Cómo se entiende eso? Sí, eh, en cualquier caso, para que uno de estos órganos pueda venir, incluso en dictaduras, siempre van a tener que haber algún tipo de concesiones. Para Maduro, la foto es elevar el costo político pero para quienes defendemos derechos humanos y sabemos que es Michelle Bachelet no como política, sino como representante de un organismo técnico, debemos comprender que ella pues, deberá reunirse con distintas autoridades, incluso aquellas que no son legítimas, pero eso no implica un reconocimiento. Eh, han habido casos en el pasado como por ejemplo el de Chile con la dictadura de Pinochet, en su momento una oficina del alto comisionado también fue allá y eso no implicó un reconocimiento de la dictadura. Para poder estar del lado de las víctimas y alzar la voz por ellas es importante también poder estar en el terreno. Mucho le podemos enviar, mucho le podemos decir, pero esa sensibilidad que tienen las personas al escucharlo de la propia voz de la víctima que le cuenta cómo le mataron al hermano, cómo fue objeto de tortura, cómo fue objeto de denegación de derechos sociales, siempre llega más y puede hacer incluso que ella tenga ahora una voz mucho más firme de la que podría haber estado teniendo. Por eso la importancia de que ella pueda venir pueda escuchar a todos los actores y de no permitir que se politice la visita, de, no, de que no se permita que la gente crea que esto es un logro de Nicolás Maduro. Esto es un logro de las organizaciones de derechos humanos, es un logro de las víctimas y del mandato del propio Consejo. De hecho, mi percepción es que la vocería oficial estuvo una vez más absolutamente desconectada de la agenda pública. El, el asunto incluso de dar eh, referentes de sus manejos sobre los derechos humanos era una cosa como para sobarlo. Y, y si se calla un ratico y lo deja así, porque hay, hay una cantidad de cifras que poco le dicen a una persona que efectivamente aprendió a... Comprar sus alimentos haciendo filas, que ha tenido que esperar durante horas igual para surtir gasolina que para comprar una bombona de gas. O sea, ahí hay un, un, un retroceso tan espantoso en términos de calidad de, de vida que a veces las narraciones se hacen mucho más irreales. eso facilita en algún caso el trabajo de comprobación de la oficina, de la fiscal, les agiliza en algo esta historia. Sí, recordemos además que Michelle Bachelet fue víctima, fue víctima de dictadura, fue víctima de tortura, su padre fue asesinado por la dictadura, por lo tanto que ella pueda escuchar y recrear esas historias que no debe ser un proceso muy bonito ni muy cómodo para ella, puede ayudarla a entender más lo que está pasando, que no sea solo la voz de aquellos que fueron sus pares cuando ella fue política, sino la voz del pueblo, la cercanía con las personas que están siendo afectadas es lo más importante de esto y es lo que va a poder hacer marcar la diferencia de la, la firmeza que ya venía teniendo su oficina con un personal muy calificado, que ha hecho un gran trabajo desde 2017, va ahora a tener la voz ya no solo de esa oficina, Sino de su principal vocera, la representante del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas Eso es lo importante Has dicho en dos ocasiones gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro Según tu interpretación, ¿qué te lleva a asegurar eso? Bueno, la verdad es una situación que parte desde el año 2018 con un proceso electoral fraudulento que llevó a la toma y a la usurpación de funciones de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial. Es un gobierno que no ha sido reconocido por más de 50 países, lo cual nos lleva a determinar que hay una ileg ilegitimidad. Un gobierno de facto que se quiere mantener a la fuerza bajo cualquier costo. ¿Y cuál es el costo? La vida de los ciudadanos y la dignidad de, de la población. Te lo pregunto porque entonces la, la duda es ¿por qué se sigue sentando su representante en la ONU? Es decir, la velocidad de la ONU, ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona esto? Sí, normalmente los tiempos de los organismos internacionales no son lo más cómodos, no son lo que nosotros esperábamos. A veces actúan más lento. Eh, es una debilidad que tienen los sistemas internacionales de protección de derechos humanos en general. Eh, sin embargo, siguen siendo aquellos que tienen el poder de facto, el poder de la fuerza, y los que tienen control efectivo sobre el Estado. Por lo tanto, son aún, aunque tengan ilegitimidad, los responsables directos de las violaciones de derechos humanos. Okay. Significa entonces que las cosas que ocurran hoy y que sigan ocurriendo hoy son responsabilidad de quien esté sentado ejerciendo el poder, así no sea reconocido por otros. Correcto. El que tenga el poder de facto y el control efectivo del territorio y la posibilidad de implementar los correctivos necesarios para solventar la crisis de derechos humanos, si no lo hacen, son los responsables. Pero, ¿Autoridades legítimas o no legítimas? Y es ahí donde está mi duda. Acabamos de vivir, se reporta una masacre en Boca de Grita, en Táchira, una, un enfrentamiento entre dos grupos irregulares, situación La situación de su tránsito en zona ha sido denunciada una y otra vez por autoridades de diverso rango, eh, pero ocurre esto, lo denuncia un diputado, Franklin Duarte, lo denuncian varias personas del pueblo y, como siempre, el gobierno nacional simplemente guardó silencio como si no hubiese ocurrido nada. O sea, pueden salir dictámenes, pueden ocurrir tragedias de este rango y esta gente, de verdad, pasar por debajo de la mesa. Hay dos cosas. Lo primero, las violaciones graves a derechos humanos no prescriben. La responsabilidad va a permanecer. Y en segundo lugar, los estados pueden ser responsables tanto por acción como por omisión. Es decir, si actúa, si interfiere en la vida privada de los ciudadanos, si no permite que la ciudadanía se desarrolle en libertad, ahí hay un actuar. Si tortura, si priva de libertad, si censura, hay un actuar y hay responsabilidad. Pero también puede ser responsable por omisión. Por callar, por no investigar, por no sancionar. Y ahí es donde se mantiene la responsabilidad de estas autoridades. Entonces, el hecho de que ellos estén callando, que no estén tomando las medidas, solo infla su historial de violaciones a derechos humanos. Mantiene claro. la responsabilidad. Mariana, cierro con una pregunta. ¿Por qué un chamo o una chama hoy debería estar estudiando derecho? Creo que en este momento hace falta más personas que se interesen por lo humano, por la defensa de los derechos de todos, porque al final no es mi derecho o tu derecho o el de Naki es todos los derechos para todas las personas y necesitamos gente que esté dispuesta a no sucumbir ante la política de estado de control social, de discriminación y de terror que busca que no sigamos alzando nuestra voz por la reivindicación de derechos. Muchísimas gracias, Mariana Romero, por acompañarnos en En Serio. Ella es Naki Soto. Y el Luis Carlos Díaz. Contenidos como este pueden encontrarlo en nuestro Patreon.com slash Naki Luis Carlos.